Bien, eh, a ver, lo importante en este espacio es que esté el servicio del proceso de, de, de enseñanza-aprendizaje. Es decir, lo importante es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros podemos diseñar unas actividades para el espacio, pero lo, lo interesante es que el espacio se adapte al, al proceso de enseñanza-aprendizaje, como te decía. Eh, a ver, este tipo de aulas crean, eh, bueno, el modelo inicial crea seis espacios que os lo, os, lo, os lo enumero ahora a continuación. Sería pre, investiga, presenta, desarrolla, interactúa, intercambia y crea. Es decir, esta, estos espacios pues van aparejados en una serie de actividades donde vamos eh, describiendo pues, tareas que se pueden ir haciendo. Pero lo interesante es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, si tú vas a aprender sobre una civilización, por ejemplo, pues... ¿Qué recursos te ofrece el aula y qué distribución es la que más te es aconsejable para las actividades que tú vayas a hacer? Es decir, no al contrario, no hacemos una actividad porque hay una zona presenta y otra porque hay una zona crea, sino todo lo contrario, es decir, eh, si tenemos videojuegos educativos, si tenemos eh, robots, si tenemos eh, herramientas de creación y edición en vídeo, pues ¿por qué no diseñar una actividad donde el alumno se lo podamos ...sumergir en lo que sería esa antigua civilización... ...pues con gafas en 3D, por ejemplo... ...o crear un vídeo donde el fondo pues sea... ...de esa civilización y hagamos una representación... ...es decir, todo parte del proceso de enseñanza-aprendizaje... No, ...no al contrario, ¿no?... ...que yo creo que sería el mayor error que, que cometeríamos... ...es decir, el aula lo que busca es ser lo más adaptable posible... ...a lo que nosotros queramos realizar... ...eso sí, partiendo, como os decía, de de un trabajo de metodologías activas y un, un proceso de enseñanza de aprendizaje donde el alumno sea el principal protagonista.